En el puente Cuava, me tracan tres hombres en un carro y yo me ale, alarmé y me dio un plumazo en el pie derecho. ¿Tú ¿No entiendes que fue para saltar? Sí. A mí me cañonaba y me dijeron, si no te paras, te mato. ¿En qué tú te desplazabas? En un motor. ¿Se llevaron el motor? Sí. Y mil pesos yo caigaba arriba también. Más o menos a qué hora ocurrió esto? A las seis pico. Ya para las siete. Yo andaba llevando el papá mío. Que él me iba a buscar también para ir a trabajar, para echar el día. ¿Tú has tenido problemas con alguien? Con nadie, gracias a Dios. ¿Qué te dijeron ellos en ese momento cuando te detuvieron? No, dije, si no, te espérate, te mato. Así fue. ¿En este momento qué tú exiges a las autoridades, a la policía? Ah, yo no sé quién fue, pues, No puedo decir, fue nadie. ¿Dónde ocurrió, me dijiste? En el puente Cuava, de Pimentel. En el puente Cuava, me tracan tres hombres un carro. Y yo me alarmé y me dio un plumazo. En el pie derecho. ¿No entiendes que fue para asaltar? Sí. A mí me cañonaba y me dijeron, si no te paras, te mato. ¿En qué tú te desplazabas? En un motor. ¿Se llevaron el motor? Sí. Y 1.700 pesos yo caigaba arriba también. ¿Más o menos a qué hora cogió eso? A las seis pico. Ya para las siete. Yo andaba llevando el papá mío. Que me iba a buscar también para ir a trabajar para echar el día. no tenido problemas con alguien? Con nadie, gracias a Dios. ¿Qué te dijeron ellos en ese momento cuando te detuvieron? No, dije si no te esperas te mato. Así fue. En este momento, ¿qué tú a las autoridades, a la policía? Ah, yo no sé quién fue, ni No puedo decir, fue nadie. ¿Dónde ocurrió, me dijiste? El puente Cuava de Pimentel. En el puente Cuava me atracaron tres hombres un carro. Yo me alarme y al me dio un plumazo en el pie derecho. ¿Tú entiendes que fue para saltar? Sí. A mí me cañonaron y me dijeron: si no te paras, te me mates. ¿En qué tú te desplazabas? En un motor. ¿Se llevaron el motor? Sí. Y 1.700 pesos yo caigaba arriba también. ¿Más o menos a qué hora ocurrió esto? A las seis y pico, ya para las siete.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 ¿Dónde ocurrió, me dijiste. El puente Cuava de Pimentel.